Eh, esa ahí. foto a, ver, no. a la foto ahí. a mí me han puesto como como, como un jebito en esa foto. Eso, eso. Ni Enrique Iglesia le <ríe> un sí. artista Señores. O, o bachatero, una cosa ¿sí? <ríe> Un hombre tan sobrio y tan serio. <ríe> Pero bueno, gracias, Ay. gracias, eh, Jean, gracias, eh, Carolina eh, Francis. Eh, también por asuntos personales está ausente, igual que amado que está afectado de una ligera gripe. Bien, el miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos eh, en la voz de Mike Pompeo presentó el informe que ellos hacen sobre los derechos humanos, la prensa, la justicia de todos los países y Tuvimos que escuchar eh, lo que se dice de República Dominicana de nuestro país. Muchos dicen que es injerencia, otros dicen que está bien. Lo cierto es que estos países desarrollados tienen un orden y evalúan cómo va el desenvolvimiento democrático en cada país, cómo va el respeto a los derechos humanos en cada país. Y ellos tienen sus organizaciones que hacen sus evaluaciones. Y, refiriéndose a República Dominicana, pues nos tocó a nosotros eh, que nos evaluaran. Esto lo hacen todos los embajadores de Estados Unidos, en todas las partes de donde ellos están con sus embajadas. Van tomando apunte, se van dando mucha cuenta, de cómo se desenvuelven las instituciones gubernamentales cuántas independencia hay cuánta independencia hay en diferentes temas tan importantes como la prensa como la justicia en fin entonces en la evaluación hecha República Dominicana yo quiero que me pongan eh, la foto que envié de Mike Pompeo. Departamento de Estado de Estados Unidos, gobierno dominicano no respetó independencia judicial. El reporte trata específicamente el caso de Odebrecht en el que la empresa admitió soborno de 92 millones de dólares y después periodismo independiente habla de que se dieron otros 39 millones de, dola, de dólares a funcionarios del Estado Dominicano. El gobierno dominicano no respetó independencia judicial. En esos casos, simplemente la Procuraduría hizo algunas interrogaciones, tomando café, tomando vino, y el tema del soborno en Punta Catalina y los funcionarios implicados, pues, se desvaneció en el camino. El reporte trata del caso de Odebrecht, donde la empresa admitió soborno. Las leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente. El gobierno no respetó esas independencia judicial y la imparcialidad. ¿Por qué no la respetó? Porque deliberadamente ahí se hizo lo que el gobierno quiso. Edi Febles, en el caso de los nuevos incumbentes que iban a ingresar, presenta y presentó los nombres, presentó todo. ¿Y qué se hizo con Edi Febles? Fue eh, se usaron la fuerza del Estado, del gobierno, y simplemente tuvo que retirarse del programa donde ella trabajaba. Se ejerce de manera generalizada, con influencia inadecuada, en las decisiones judiciales. Decisiones judiciales que son amañadas, a favor del estado y sigue diciendo el informe enjuiciamiento selectivo hasta despido de, de casos en medio de acusaciones selectivamente se enjuicia selectivamente eh, se escogen algunos casos y selectivamente también se escogen algunas personas el Ministerio Público desestimó rutinariamente casos de corrupción de alto nivel, que tiene que ver con actos de corrupción fuerte, que en todos los países donde se desenvolvieron por el caso Odebrecht, hubo apresamiento de presidentes, como en el caso de Perú, Ecuador, hubo apresamiento de funcionarios de primera línea, como en el caso de Colombia, Panamá, Brasil, en el único país que no pasó nada, ni ha pasado nada, ni creo que vaya a pasar, es en República Dominicana, por la influencia directa del gobierno en la justicia, quitándole su independencia. La libertad de prensa fue atropellada, dice el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Tenemos dos ejemplos, el caso de Eddie Febles, el caso de Marino Zapete. Marino Zapete desnuda el caso de corrupción que envuelve al exministro de Obra Pública, que ahora es candidato oficialista. Y este caso de corrupción, en vez de ser investigado directamente con las personas involucradas, lo que hay es una acusación en contra de Marino Zapete, quien fue que llevó la acusación. Una persecución directa contra la libertad de prensa. Igual que Altagracia Salazar, que ahora tiene que estar transmitiendo desde un canal de YouTube. Increíble. El gobierno ha avalado la corrupción... Y la impunidad de sus funcionarios. Eso dice el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual, en este caso dado por Mike Pompeo. El gobierno ha avalado la corrupción y la impunidad de sus funcionarios. Y ahí están los hechos, ahí están los funcionarios. Todos se creen dioses, todos se creen intocables, y hay prácticamente casos por funcionario con horrosas excepciones. Y el mismo presidente le preguntaba a la prensa que cuál corrupción, cuál corrupción, aquí no hay corrupción. Una eh, respuesta eh, desesperada ante la pregunta de los periodistas. Y ahí tenemos el caso Oisoe ahí tenemos el caso de la línea de, del, del tren del metro ahí tenemos el caso de la onza donde hay hasta crimen ahí tenemos el caso de Odebrecht caso fuerte, terrible y tantos otros casos que envuelven a funcionarios de primera línea de este gobierno y de gobiernos pasados, sin embargo son protegidos judicialmente, porque la justicia en República Dominicana no tiene independencia. Y otra cosa, continuamos con ese mismo proceso y nos encontramos cómo se están eligiendo a los fiscales, que hubo que suspender ese, ese concurso, cómo se está haciendo con lo que estaban. Todo implica una... Telaraña armada para continuar con la protección, para continuar con la impunidad, para continuar con el premio a lo que es la corrupción. Prácticamente enseñándole al pueblo nuevas fórmulas de corrupción. Y de acuerdo a este informe del Departamento de Estado, nosotros como país estamos en uno de los países más corruptos del mundo. Y esto implica que cuando usted tiene que hacer una obra por 100 millones de dólares y la eleva a 200 millones de dólares en sobrevaluación, en vez de nosotros pagar el préstamo por 100 millones de dólares que sus con sus intereses incluidos se van casi a 180 millones o a 220 millones cuando se termine de pagarse, tenemos que pagar 200 millones de dólares por la misma obra, más los intereses agregados por ese préstamo que muchas veces son a 15 años, 10 años, 20 años y hasta 30 años lo que quintuplica el costo real de esa obra por la corrupción. El Departamento de Estado no ha dicho nada nuevo Simplemente su embajadora ha dado el informe de lo que aquí sucede. Trabas, muchas trabas y corrupción e impunidad a favor de los funcionarios Mira, del gobierno. un paréntesis ahí brevísimo. Concluí. Eh, hemos visto... Continuamos acá, gracias, Fulvio, eh, por tu exposición. Quiero apuntar a algo ahí eh, brevemente a lo, sobre lo que te referías de quienes responden a los lineamientos o al gobierno. Hemos visto que han puesto, pues, sobre la mesa el tema de la injerencia, la intromisión y este tipo de informaciones que emite Estados Unidos y que de alguna forma va en contra de lo que es la independencia de los países. Eh, más allá no creo, o sea, se trata de un informe de una investigación que se ha hecho que se ha realizado y que se, se ha planteado hasta ahora no creo que sea más que eso y no una injerencia como quieren vender algunos eh, vamos a nosotros en este momento